Para asignarle un perfil de color a una imagen desde Photoshop solamente debemos venir a edición, elegir asignar perfil y seleccionar de esta lista el perfil que nosotros necesitemos por ejemplo voy a elegir Profoto RGB le voy a dar ok y ahora cuando yo guarde el archivo Tengo que cerciorarme de que esté tildado acá en opciones de guardado, esté tildado guardar con el perfil. Si está tildado le doy guardar.